Estás entrando a tu yo cósmico. Existe un lugar donde se encuentra un manantial hermoso. Si tan solo bebiéramos una pequeña gota de agua de él, sería suficiente para despertar. Ya que muchos, en diferentes medidas, estamos dormidos pero el lugar donde se encuentra este manantial está oculto, en lo profundo. Acompáñame en esta aventura. Ponte cómodo. Prepara tu lugar de descanso y relajación. Estamos a punto de comenzar. Listo, cierra tus ojos, relaja todo tu cuerpo, haz una breve comprobación, dirige tu atención a tus pies, luego relájalos por completo. Suelta toda la tensión que pudiera haber en tus pies. Simplemente déjalos caer. Luego tus pantorrillas. Suelta toda la tensión en ese punto. Sigue con tus rodillas, tus piernas, el área de tus caderas, suelta toda la tensión que pudiera haber. El estómago, el pecho, los hombros, brazos y manos. Todo está completamente relajado. El cuello. Suelta todas las tensiones de tu cuello. Los músculos de la cara, que son los más pequeños. Todos y cada uno de ellos se van relajando. Por último, tu cabeza y el cuero cabelludo. Suelta. Suelta. Ahora todo tu cuerpo está totalmente relajado. Respira. Visualiza conmigo y mantén tus ojos cerrados. pronto comienza a hacer mucho viento. Tú estás acostado. El viento se intensifica. Sientes calor. Al observar, te das cuenta que estás en tu cama, pero tu casa no está. En lugar de eso te encuentras en un enorme desierto. Alrededor de ti solo hay montañas y montañas de arena que parecen nunca acabar. Ponte de pie. La arena, ahora, ha cubrido gran parte de tu cama Parece una tormenta Camina Avanza un poco Puedes sentir el sol incandescente sobre tu piel Tienes sed tus ropas se mueven con el viento. El calzado se hunde en la arena en cada paso que das. Sigue caminando. La tormenta ha cesado. La sed incrementa más. Puedes sentir tus labios secos y partidos, tu piel áspera, pero aún así tienes la esperanza de encontrar agua. Al fondo puedes ver algo verde. Es una palmera. Última esperanza. Ve a ella. Acércate. No hay agua. Pero hay algo más. Debajo de esta palmera hay un monje. Está metido. sentado en posición de flor de loto, bajo la sombra de esta palmera. El monje lleva una túnica blanca. Su rostro refleja una serenidad absoluta. Su cara expresa relajación y amabilidad. El monje, Abre sus ojos, se pone de pie y te mira. Te regala una sonrisa. Sígueme. Sí, sí. Te invita a que lo sigas. Hazlo. Desierto que te rodea, el monje te dirige hacia una cueva. Al entrar, te das cuenta de que al fondo de la cueva hay algo místico, parece como magia, como si debajo de este desierto se escondiera otro mundo, un portal. Que te conecta del exterior a otro lugar totalmente distinto. El monje sonríe amablemente y te indica el camino a seguir. Aquí termina mi camino, pero tú debes entrar si quieres vivir. Entra por el portal. Este nuevo lugar es majestuoso, lleno de vida, completamente verde. En el centro puedes ver un manantial, como jamás lo habías visto. Con aguas cristalinas, pero brillantes, como si una energía sutil la envolviera con una luz azul cielo, creando una combinación de colores hermosos, un paisaje verdaderamente alucinante. El agua se ve deliciosa con un brillo especial. Una cascada cae de una gran roca, dejando una brisa que huele delicioso. Acércate y bebe. Sacia tu sed. Esta es la fuente de la vida, la fuente del conocimiento. Entra en ella y empápate de esta energía pura, inocente. Bebe del agua de la vida y sacia tu sed. Al hacerlo, sientes como recuperas vitalidad. Comienzas a recordar. Se encienden partes de ti que estaban desconectadas de la fuente. Tu cuerpo se repone por completo. Tu alma se siente increíblemente viva. Eres tú. De nuevo, aquel desierto te había maltratado tanto que estabas olvidando quién eres, pues yo te digo que eres luz, eres amor, eres vida, eres creación y creador. Entonces manifiesta lo que eres y rompe las cadenas que no te dejan estar completo. Yo soy luz. Yo soy amor. Yo soy vida. Yo soy creación y también soy creador de mi propia realidad. Me amo. Gracias. El desierto representa nuestro mundo. La sed representa aquello que nos duele, que nos maltrata. Pero también nuestro deseo de encontrar aquel manantial, aquella fuente de vida y de conocimiento... Es el llamado. Una vez que despiertas esta sed, comienza la búsqueda hacia el mundo interno. El monje es el vínculo entre ambos mundos. La meditación, la serenidad y el silencio son el medio. Solo con la guía de este monje podremos acceder al mundo secreto. Al manantial de la vida. La meditación ha terminado. Comienza a moverte lentamente, despacio. Tómate tu tiempo para abrir los ojos. Cuando te sientas desconectado, puedes hacer esta meditación y reconectarte. No lo olvides. Gracias por llegar hasta aquí. Déjame un corazón en los comentarios si te ha gustado la meditación. Suscríbete a este canal y nos vemos pronto con otra aventura del alma. Gracias.